No hubiera podido triunfar. <risas> Qué grande. vale, tenemos chupito, tenemos escopeta, tenemos de topo. Me voy a directamente a matar nota que tengo enfrente. Tío, para, coño. Qué coño, macho. A ver, vamos a por este. Bueno, en verdad, espérate, voy a pillar esto. Molbit uno. Sí. El Warwick que estoy intentando conseguir aplastar para hacer algo en Jungle. El Jungle, o sea... Warwick mola, estaba bastante roto. Molbit uno. Sí. He ganado una pública, pero vaya porque había un tío que manejaba. Molbit uno. Sí. ¿Por qué he hecho 19 minions? 19 minions Tienes que... Intenta farmear más, a pulete que se puede vamos no te preocupes molbit uno sí pero me he petado cinco personas molbit uno sí hay un samurái que me cago en su puta madre un bonsai sí han no... Rafael de topo. Sí. En Brasil todas las personas son no mete tercera región. Liando las chavales. Vale, vale, 5 kills. Parque parque es el futuro, eh? los paquetazos. Somos unos matados, eh, solo un por ciento de personas juegan bien. A lo mejor un 15, ¿sabes? Hay 15 aquí en esta partida que juegan bien. Los demás son todos unos matados, sinceramente. A ver si ¿sí viene su compañero, bro. Y lo, y lo mato otra vez. ¿Je? Yo creo que esa es la clave, ¿eh? Deja matar Rafael un voto rato. Sí. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tengo? Que, pa, ¿Kills? Eh, seis ahora mismo. Bueno, seis eh, contando con el tío. este Ay, tí, tí. Madre mía. A ver si ¿sí vienen sus compañeros. LOL No se lo cree ni él No se lo cree ni él. Anónimo Anónimo, ¿no? Por Anónimo Rafael de Topo Sí Eres un crack y quiero te adoro Me dijo que sí cuando vuelven eso Lo voy a hacer novia de ella <risa> qué grande es el cabrón Rafael de Topo Sí Emoticón o caravilla? Vale, hemos tirado aquí un par de personajes Vale, nice Yo creo que el truco será el paraguas, tío Voy ultra dopado, eh Un vao, chaval. ¿A dónde nos lleva este colega? ¿Qué? Ah. ¿Gato Vuelvo no sí. y vuelvo como los boomerangs. <ríe> Super arroba. ¡Qué grande! O sea, mira este nota, Como ya iba. Todo todo nadie vao, lo estás viendo. ¿verdad? Si juego un rato con el Mateo, pero agrégame, vamos sin problemas. No, es que no, no, juego, no, no juego partidas normales, es la cosa. Bueno, no, no, que te tilteas con lo mala que soy XD. Nah, yo es que no juego partidas normales, es eso. Plan, Rafael, wow, te y tomo. todavía estoy en plata. Sí. Plata 1, ¿sabes? te quiero mucho. <ríe> nosotros también te queremos, Super Rafael. Déjame que eso, que no. Directamente, para pa no tirdearme es eso, es que... bueno, no tirdear, sino que. ¿Escuchado alguien loco? Un gato no ir. Sí. Bueno, si quieres me agragas, es mi nick de siempre, jajajaja Eh, claro, por supuesto Rafael de Topo sí. Veo tu directo en la noche <risa> Ok, muchísimas Gato gracias tuyo. Rafael, a fulete ¿En serio? Madre mía Madre mía, bro Vale, vale, pues estamos dope No sé dónde cojones me ha disparado, pero bueno Madre mía. Flipante. Bueno, tenemos 9 kills. Quedan 9, ¿vale? Si la gana, pues tendría 18. No está nada mal. brutal a ver si no viene papá la puta sí. tormenta tío y sin la partida <risa> <risa> <risa> no me ha intentado racha de muertes a full XD racha de muertes a full <risa> totalmente mira allí va el man primer manquito va solo Parece un manquito. Ahora me puede callar la boca. Me humilla. Un ¿eh? gato no it. Sí. Bien. Oh, shit. Vale, soy gilipollas y me, me pego un bazocazo yo solo, ¿sabes? Genial. Gilipollas más. Y me perdido ya la partida, gente. Uf, a ver, a ver qué 3. pasa a ti. ¡Hola, Jesus! ¿Qué hey. pasa, Jesus, mi hermano? Aquí intentando hacer un solo verso de cual que me va a salir bien, creo. Al final, Uf. W bar baja y es un 0, Sí. Duro. Super duro, tío. Hola. Vamos, nice. Nice, nice, nice, quat, quat, quat. Quas, quas, quas. Bien, bien, bien, entrenamiento Pokémon Gatorade. Entrenamiento sí. Pokémon Buena la, la, la. Nice 12 kills 0 ¡Qué mal! Sí. Gracias, chavales! Pero qué, madre mía, qué tilteo qué tilteo Es que son 12 kills, necesito hacerme 40, tío